Trilines de todo el mundo. Nuevamente, eh, la reunión que hacemos todos los días en vivo en, aquí en, en Zoom y la transmitimos en YouTube, en Periscope, en Twitter, ¿vale? Con todos los trilines del mundo. Os está hablando Luis desde Madrid y también están ellos que están en, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en México, eh, bueno, en, en muchísimos países, ¿vale? Entonces. Eh, debido a esto que, que estamos pasando ya que es en todo el planeta vamos a intentar apoyarnos vale cada uno nos damos aquí nuestra propia opinión y, y nada os invito a participar tanto ahora mismo en el vivo en el chat en youtube como el que quiera participar en las próximas emisiones que las hacemos todos los días pues debajo del vídeo dejo el enlace a Zoom, podéis ingresar vale lo hacemos en la reunión todos los días a las 21 horas hora de madrid hora local de madrid vale PRISLINES en primer lugar pues le voy a dar paso a susana vale que nos cuente un poquito cómo está viviendo ella la cuarentena aquí en madrid llevamos hoy es el día 8 el día empezamos el domingo pasado el día séptimo perdona es el día séptimo que estamos aquí encerrados que es la única manera de ganarle la batalla a este bicho vale y cuando uno sale lo que os digo siempre a dos metros a dos metros de otro humano Parece esto de ciencia ficción, parece una película, pero es real. Entonces tenemos que estar más unidos que nunca. Más unidos que nunca. Es muy importante, además, entre todos apoyarnos, contar cada uno nuestra experiencia, porque eso es muy positivo, tanto para el que lo cuenta como para todo el grupo que lo está escuchando. ¿eh? He hablado con psicólogos, Vanessa, por ejemplo, nos lo decía, es muy importante, ¿vale? Es positivo. Vale, y yo creo que esto, no quiero dar malas noticias, pero estas cuarentenas nos dicen siempre que son 15 días, pero yo creo que mínimo son dos meses. ¿eh? Fijaros en China, esto no se para tan rápido. Bueno, eh, os dejo con Susana y vamos rotando, ¿vale? Susana, puedes intervenir. Sí, pues nada, hola, buenas tardes a todos. Ya hemos estado hablando un poquillo antes de, de empezar. Y nada, pues deciros que estamos en el octavo día. Que llevo sin salir de casa ocho días, nada más que es algo para comprar lo que necesite para sacar al perrillo, que la tengo aquí, y poco más. Y nada, que tengo, no lo llevo muy bien, porque la verdad que es como muy agobiante. Tú eres, tú eres mucho de salir a la calle, ¿no, Susana? Yo que te conozco un poco. Sí. Yo soy mucho de salir y entrar, soy muy activa, de salir y entrar, entrar y salir. Me gusta mucho por la libertad. Como persona, el hacer tu vida, salir a comprar, salir a de compras, lo que sea. Vienes de trabajar, vas, vienes, no me gusta el quedarme en casa días y días y días. No, yo soy una persona bastante energética. ¿Y entonces qué, qué planes tienes? ¿Qué, ¿Cómo estás matando el tiempo, más o menos? Pues nada, el tiempo, pues limpiando la casa, sacando a los perros, eh. Viendo películas, que me gusta mucho el cine, escuchando música, eh, leyendo, haciendo un poco lo que me gusta. Supongo joven. que las series que ves son positivas, ¿no, Susana? Sí, sí, todo serie. O, o, o, o ves series de catástrofes. No, no. Me gusta mucho ver series de la vida real, pero en plan positivo. Sabes no quiero catástrofes de hecho tengo la tele apagada desde que ha empezado todo esto hace ocho días la apagué el primer día porque la televisión ayuda pero también puede hacer mucho daño Entonces todo lo que absorba el cerebro como están todo el día bombardeando con esto y la gente está muy pegada a la tele y realmente no es bueno escuchar las 24 horas del día con perdón tanta mierda porque el cerebro lo absorbe todo y luego en vez del virus vamos a acabar con depresión madre. Es cierto, no, es cierto, yo a ver, yo creo que hay que estar no, informado, pero una cosa es estar informado y otra cosa es estar obsesionado todo el rato, todo el rato, todo el rato, todo el rato con un muerto más, otro muerto más, un no sé qué más Es, es bueno, o sea, es, no hay, que, no hay que estar todo el rato pendiente, ¿vale? No, no, no, no, una cosa es ser precavido y otra cosa es vivir en pánico, que hay mucha gente que es precavida y otros que viven en pánico el pánico es una enfermedad y la paranoia, y eso ya son enfermedades. Hay que ser precavido, a hacer las medidas que dice el gobierno: mascarilla, guantes a dos metros de distancia en la calle de las personas, unos con otros, pero ya, medidas, no acabar todos en un psicólogo. Es que yo esto no sé cómo va a acabar: unos con el virus y otros en el psicólogo. Dice, dicen que van a haber muchos divorcios, que después de esto van a haber muchos divorcios. Te digo una cosa, Luis. Dime. Lo hablaba hoy, lo hablaba hoy con una amiga que sí, realmente van a haber divorcios y separaciones. Va a haber muchas rupturas, incluso de amistades, de parejas, porque ahora estamos todos metidos en casa. Hay gente que no se soporta, pero se, se mete en el trabajo, se, busca otras salidas para no vivir las 24 horas del día con la persona que vive. Pero es que ahora no valen. Ahora ya estamos sin filtro. Ahora ya en casa, entonces de aquí van a venir muchas rupturas, ¿eh? Exacto, estamos sin filtros, sin filtros. Oye, quiero aprovechar los PRILINES que estáis ahora en Zoom, cualquiera que, que, que oiga algo y quiera intervenir, puede hacerlo, ¿eh? Eh, eh, Activa su micrófono, dice lo que sea y luego lo vuelve a desactivar. Aparte, ahora os voy dando paso a todos, ¿vale? Pero que lo sepáis, eh. Si oís algo que queréis intervenir, directamente podéis intervenir, tanto Hola. los que tenéis vídeo como sí. los que no, eh, cualquiera, ¿vale? PRILINES sí. ¿Me oye bien? Sí. Sí, sí. Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? Bueno, he hablado antes eh, en el precalentamiento. Y bueno, deciros que, bueno, ante todo hay que ser positivo, ¿verdad? Y bueno, pues para noticias negativas ya tenemos la televisión. Lamentablemente las cifras de bajas cada vez aumentan más. No hemos llegado al pico todavía se espera todavía más fallecimientos y más impregnados y demás pero bueno esto no nos lleva más a que eh, mi forma de ser es distinta no es más positiva nos lleva más a eh, escuchar estas cosas y hablar de todo esto siempre lo mismo eh, psicológicamente nos puede afectar yo no soy psicólogo soy, soy letrado como bien sabéis y bueno hablando un po, eh, cogiendo el testigo de Susana que cada vez va a haber más más divorcios y más cosas de estas lo mucho por las parejas pero también se celebra desde este despacho, de paso somos abogados y vamos a tramitar las claro, <risa> separaciones y los divorcios que sean necesarios. Don Alberto, bueno. don Alberto no pierde oportunidad. <risa> no doy puntada sin hilo. Bueno, no puntada sin hilo. usted, don Alberto, si me chicos. permite una pregunta ¿Qué tal está usted viviendo el encierro, por así llamarlo, o la cuarentena o como le queramos llamar, debido al bicho? Sí, pues yo muy bien, la verdad es que soy una persona que también pasa lo que Susana, soy una persona que, bueno, ya Luis me conoce, y soy muy, eh, muy ¿Es usted abierto. más casero? O, o es usted, yo creo que usted no es casero, yo creo que usted es pues también no. como Susana, ¿verdad? Me parece a mí. Yo la verdad es que no soy casero y la verdad es cuando tengo que trabajar y tengo que estudiar algún caso y demás, pues sí, soy, soy muy casero. Y estoy en casa y estoy en el despacho y estoy encerrado y a mí no me importa, estoy acostumbrado y cuando no hay que hay que salir y eso pues yo soy una persona muy social estoy mucho tiempo fuera de casa interrelacionándome eso me afecta un poquito pero tampoco te creas porque sinceramente estos días me están viniendo muy bien para sacar trabajo adelante y la verdad es que eh, estoy bien estoy tranquilo no me aburro afortunadamente tengo una casa grande un despacho grande tengo un jardín puedo andar y la verdad es que yo estoy bien estoy tranquilo eh, confiando en dios que esto acabe pronto lo antes posible y seguro que sí, de aquí a dos meses, seguro que esto se ha acabado. A dos si meses, no, efectivamente. Pues... Le iba, iba a decir, no quería, pero yo creo que es mejor ir con la verdad, vamos, tampoco irse mentalizando que esto va para dos meses, yo creo. Sí, oja, sí Ojalá sí. nos equivoquemos y sean 15 días, ¿vale? Ojalá. Yo sé que ahora en Argentina, en Colombia, incluso aquí, nos dijeron, nos han dicho todavía que 15 días. Pero no va a faltar poco que nos digan que son otros 15 o que es hasta después de abril, como me decíais el otro día, aunque todavía yo no, o sea, todavía aquí oficialmente son 15 días, pero ya veréis cómo no van a ser. Mira, se han cancelado lo de la Eurovisión, el certamen de Eurovisión que es en mayo se ha cancelado, creo. Eh, y eso sí. es en mayo, es decir, que eh, sí, se, se proyecta a dos meses vista eh, el estar encerrado en casa, con lo cual debemos ser fuertes, ¿vale? Y ser pacientes y fortalecer nuestra mentalidad, nuestra psicología, nuestra eh, digamos mente, pues para afrontar este esta circunstancia. ¿no? ¿usted, don Alberto, tiene rutinas en su día a día, como de, como sí. les recomendaba yo a los prilines? ¿Cómo cómo se organiza el día? O sea, pues se... mira, yo sinceramente mi día eh, no difiere mucho, es un día normal. La verdad es que me levanto, eh, me aseo, mmm, desayuno, desayuno bien, mmm, me alimento bien y luego me pongo a trabajar. Eh, pues pero, pero en pijama o se viste como no, no, para ir a visto. trabajar, pregunto no, no, yo me he visto porque, sí, sí, me despacho. <ríe> lo digo un poco de... en broma no, pero es un poquito es, para que sí, todos sí. los pilines Vale, sí. es importante que esas, esas cosas pues no las perdamos, no, yo sí me he visto, hombre, yo estoy de sport, ahora no me pongo traje ni corbata porque evidentemente estoy dentro de una casa pero vamos que eh, si sí, me he visto de sport, mis vaqueros, mis zapatos, mis zapatillas de deporte en fin, y luego me pongo a, a trabajar, después, eh, bueno, hay cosas, por ejemplo, hoy es fin de semana, el sábado, pues también yo vivo solo, pongo la lavadora, plancho, limpio la casa, barro, ciego hago la comida y todas esas cosas. Y luego escribo, como ya bien sabéis, soy también escritor, escribo textos y poemas de amor y cuando me... Pues me me da la vena pues escribo cuando me da la inspiración y... supongo no la inspiración ¿no? Cuando... sí claro. y, y leo también leo mucho y sinceramente se me pasa el día muy rápido y no no no me apetece ver la televisión ni, ni ver eh, no son yo... muy morbosos y no me apetece ver cifras de bajas ni fallecidos yo es que la, yo personalmente la televisión llevo tres años es que no la no la enciendo yo me informo por un poco por internet y tal pero por la tele yo tampoco la porque es que para que me estén lavando el cerebro prefiero que prefiero no, no la lavármelo yo Exactamente. Bueno una cosita que quería decir antes de todo que eh, se ha incorporado una dos personas um, al legal software al despacho para todos vosotros para que atiendan las digamos solicitudes necesidades que se produzcan tanto dentro de españa como fuera de españa y de esta forma la organización del despacho pues, puede ser, y voto que sí, será mucho más eficaz y mucho más rápida. Para fuera de España, en el chat de Telegram, eh, Brenda Valenzuela va a colgar su tarjetita, ¿vale? Y está en Chile, con lo cual todas las personas que, eh, o todos los clientes que quieran eh, información acerca de su posibilidad de venir a España y qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, pues puede conectar con, con Brenda y Brenda pues eh, organizará la respuesta, me lo pasará a mí y entre los dos pues eh, daremos una respuesta. Vale. Aunque aunque en yo España, creo que ahora, los planes sí. de, de venir a España por lo menos dos meses, por lo menos aconsejable tres, yo creo que hay que posponerlos. Sí. creo yo, verdad. Sí, sí. Bueno, me remito un poco Luis a lo que hablé ayer. Los palazos procesales, judiciales y administrativos están en suspenso y venir a España no es la mejor idea sinceramente, no, a, a, aparte que no se podría ahora, porque ahora el, Por eh, no. en Europa mmm, no dejan entrar a nadie, vamos, no, no, no, no dejan no, no, no, no tengo entendido que no han cerrado la, el aeropuerto de barajas pero creo que lo van a cerrar okay. Así que, pero bueno, no es la mejor idea venirse a España ahora. Y bueno, pues... Eh, sí, sí, estamos eh. en contacto. Estamos todos los días aquí a las 21 horas, don Alberto. Ahora, ahora si quiere, vuelve a intervenir. Voy a darle paso a Dora, sí. por ejemplo, que está esperando, ¿vale? Vale. Y, y nada, ahora luego vuelve a intervenir todos los días. Venga, Dora, tú estás en Argentina, ¿verdad? Sí, sí, buenas tardes. Cuéntanos buenas noches, cómo lo estáis España. viviendo. Eh, no, lo estoy viviendo bien. Eh, si bien soy una persona activa, eh, sé adaptarme al momento y a la circunstancia. En este momento estoy totalmente en cuarentena acá en, en mi departamento, tranquila con mis cosas, este, leyendo, aprendiendo catalán, ¿eh? porque me, es una lengua que siempre me gustó muchísimo, así que este, estoy aprendiendo catalán, y, y sí, en contacto con, con mis amigas, haciendo las, las tareas, eh, mirando... Películas o series, y coincido totalmente eh, con Don Alberto y con Susana en que, bueno, tengamos cuidado con las noticias que pasan por la televisión. Yo hace cinco años que no miro televisión. Pues es ya, ya, ya somos tomé. dos, Dora. Ya somos sí, dos. Sí, sí. Yo es creo que son tres que... o cuatro, pero, pero. Sí, sí, sí. Es una decisión que tomé y me siento muchísimo mejor. Siento sí. eh, si enterarme. Interviene, si enterarme. quien sea que intervenga, puede interrumpir así. Sí. ¿Quién ha saludado? ¿De qué parte de Argentina sos, Dora? De la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. Saludos desde San Juan. Eh, ah, bueno, mi abuelo, mi abuelo materno había nacido en San Juan, ¿sí? Nació en San Juan, en eh, Albardón, en el Albardón. Al norte, al norte, al norte de Argentina, sí. de San Juan. hermoso hermosa provincia y bueno, de chica eh, la he visitado y ha sido maravillosa. Todavía tengo en mi mente, en mis ojos, la cordillera. Verla desde chiquita la miraba y decía, wow qué imponente, ¿no? muy lindo todo eso. Eh, la provincia bueno, del, del buen vino. La provincia de buen vino, de las pasas de uva, mm. del membrillo oloroso y sabroso, sí, sí. Del <ríe> aceite hermoso. de oliva. Ojo, oh, sí, riquísimo, la verdad que sí. Eh, como yo digo, tenemos un país precioso, pero bueno, tenemos que cambiar mucho la cabeza, muchos, muchos la cabeza y la conciencia. Si no este país, no sé qué va a pasar. Así que... Tal vez a otros países le pase lo mismo, sobre todo de Latinoamérica. Estamos este, con la conciencia muy baja. Hay que elevarla para para poder salir adelante, porque no podemos seguir de, de, de este modo. Así que bueno. Eh, eh, Pero Dora, si podemos... me permite, yo, todos los argentinos que, que, que estoy conociendo ahora con todo esto, yo los veo majísimos y con una cabeza súper bien puesta. Te, te lo digo de corazón, ¿eh? O sea. Ay, Dora, que se está congelado, me parece. Mira, Luis, Luis, dame un momentito. Sí, sí, habla, habla. Es un, pueblo, sí, es un pueblo precioso. Es un pueblo precioso. Uh -huh. Tiene, eh, un, tiene eh, una mezcla preciosa de españoles, italianos, franceses, polacos, y hasta ingleses y alemanes. Aparte del pueblo indígena que estaba por ahí incluso creo que todavía hay gente de tipo mapuche por allá también. Aquí, es cierto, los queremos mucho. Es un pueblo de una creatividad enorme. Es Lastimosamente la política y la delincuencia está destruyendo el tejido social de nuestra América Latina. Eso es lo que sí, pasa. Y es todavía existen estos uh -huh. países porque la mayoría de la gente en Argentina y en América Latina sigue siendo muy buena. La mayoría de la gente es muy buena pero los que gobiernan son unos pocos y a veces no lo hacen muy bien. Eso es lo que nos está pasando. Pero les digo, sí, sí. la creatividad de ese pueblo es enorme, no solamente en la música, en el deporte, en la ciencia. Y, y tener, mejor dicho, de mí, un argentino, un buen agente, de amigo, eso es tener un tesoro. Yo estoy de acuerdo contigo, sí, Oscar. Gracias. Yo, yo estoy viendo una gente magnífica, vamos pero pero pues Dora sí, yo, yo, Ariel Diego eh, vamos todos todos yo, yo pienso que Oscar dio en el clavo con lo que dijo no justamente toda la parte este digamos gubernamental política de todos no solo de Argentina sino de Latinoamérica están dejando que desear. pero bueno eso ya se Dora verá. aquí no creas que tenemos ninguna maravilla de políticos ¿eh? No creo, o sea, bueno, no sé cómo serán los vuestros, pero te digo que los de España, uf, bueno, ahora les estamos poniendo y yo no soy de ningún partido ni me ni voto a uno ni a otro, no, digamos, tampoco. Los que están ahora, que ni voy a decir quiénes son, les estamos poniendo porque es que lo están haciendo fatal. Que si no hay mascarillas, que vamos, los, los, los médicos, un 10 los sanitarios, los que están en los hospitales, las, las enfermeras, los auxiliares, pero lo que son los políticos, que son los que tienen que dar el material a los hospitales, están metiendo la pata y se está viendo ahora con esta crisis del bicho este, se está está saliendo a flote. Lo mal que lo hacen los políticos y lo bien que lo hacen todos los sanitarios. Te quiero decir que en España los políticos, muy mediocres, todos, muy mediocres. No, no sé cómo serán los vuestros, pero aquí pero bueno. un cero también, ¿eh? Mejor lo ni debatamos de política para tener... porque si no se nos arruina la tarde o la noche sí. <risa> Sigamos con la buena onda de Imagine que es lo mejor que podemos hacer así Exacto. que Y, y, y hablando de, de realmente cómo pasamos este momento eh, Pienso que tenemos que hacerlo de la mejor forma posible eh, Con el sueño ese de emigrar y que ese sueño nos lleve para adelante Porque se puede, se puede, pero todo lo tenemos acá Si esto manda otra cosa, otra cosa será eh, si es negativo, negativo será, pero si es positivo, allí lograremos eh, levantar nuestras alas y volar derechito sí. derechito a, a donde queramos. Necesitamos unir el pensamiento, la palabra y la emoción que sentimos por, por, por lograr esos objetivos. Cuando esas tres cosas estén unidas, va a ser una realidad, una realidad total. Y desde ya, como dije en el video anterior, sacando el temor. El temor pienso que es el peor bicho que se nos puede incorporar. El peor bicho. Eh, y acá tengo, siempre guardé muchísimo esa frase de, de, de Diego, eh, Andretich, donde dice, yo aprendí que lo único que quita el temor es la acción. En este caso, él lo decía para emigrar, pero en este caso la acción es quedarnos tranquilos en casa, accionar desde ahí, desde la tranquilidad, desde la paz, desde la confianza, desde la fe. Sin temor, sin temor. Perfecto, perfecto, no, Dora. No Voy a seguir dando paso, ¿vale? Nos toca Oz. Un abrazo a todos. Muy bien, Dora. Muy bien, muy, Dora. Muy, bien. muy bien, Dora. Me ha encantado, es que tengo... Dora. Me ha encantado. Muy bien, Dora. La verdad es que me ha gustado mucho lo que has dicho y subrayo lo que has dicho. La verdad es que llegarás lejos, ya verás cómo sí. Pues venga, Oz, eh, si nos escuchas, cuéntanos cómo está la situación en tu país. Hola, buenas tardes por aquí, buenas noches por allá. Dinos, dinosos. Oh. ¿Me ¿Te escuchamos? Sí, sí, sí. ¿te sí, escuchas? bueno, aquí, aquí, aquí como le decía, la cuarentena es total. Hoy fue que, hoy es el sexto día por aquí de cuarentena, ya que el, nuestro presi la anunció el lunes. Estás en, en Pero, Venezuela, ¿no? Si no me equivoco, vos. Correcto, estoy como a dos horas de la capital. En Valencia, Venezuela. Entonces, la cuarentena, por aquí todo el mundo con tapabocas. El supermercado, farmacia, para donde vayas, si no cargas un tapaboca no te permiten la entrada. Pues me Entonces, parece bien, fíjate, bueno. fíjate, fíjate lo que te digo, que me parece bien. Y hay tapabocas, tenéis tapabocas allí la población, porque aquí en España todavía no, ¿eh? Aquí en bueno, España, bueno, estamos a mitades. Sí, yo, yo tengo una porque la compré ya el fin de semana pasado cuando la cosa todavía no estaba tan caliente, pero ya ahorita es difícil conseguirla. Entonces se han creado muchos tapabocas casero pero tienes que usarlo porque cuando tienes que salir a, a, al súper sí. o a una farmacia o a algún sitio, pues tienes que llevar la, el tapabocas. Y, y de paso, bueno. Su, Aquí hay, en donde yo estoy, en Valencia, en el sector, hay escasez de agua como desde hace más de un mes. Entonces, te podrás imaginar cómo es la situación para lavarse las manos y eso. Hay que estar comprando camiones, o sea, cisternas de agua que te traigan, traigan a la casa para poder abastecerte, ¿no? Entonces, la, la situación es crítica, totalmente. Hasta el día de ayer habían oficialmente 42 casos confirmados, pero no se ha escuchado de ninguna muerte ni nada. 82, claro, mucha 82 gente no, casos. No cree... han dicho. 42, 42. 42. Uf. Um, sí. Y todavía, bueno, claro, mucha gente no cree esa cifra. Creen que hay muchos más y que es que el gobierno no no lo quiera anunciar bueno eso, eso es lo que se dice no pero oficialmente son esos los, los casos confirmados 42 no se ha escuchado en ninguno que se haya recuperado y de ningún caso fallecido pues cuidaros cuidaros todo lo que podáis a dos metros con tapabocas y a dos metros de, de otra persona hasta que sí, pase pues, el... oye, hoy, hoy... Sí, hoy también en el supermercado pudimos ver que eh, el área donde se ordena, donde uno pide la charcutería, los quesos y eso, estaban tenían demarcación, pues, para que las personas tuvieran a un metro de separación de cada uno. Exacto. Yo, yo, yo te aconsejaría dos. Pero sí, mínimo. Exacto, un... dos. Sí, aquí también nos dicen un metro, pero mejor Entonces, es bueno. dos. O sea, porque es que si tose uno que lo tiene el bichito, pues siempre te puede llegar algo. Aunque siempre lo que os digo siempre, pilines, ojo a la carga viral no es lo mismo si te tosen en la boca que te mete ahí millones y millones de bichitos que si coges un bolígrafo que lo tocó el otro hace mediodía que ya está muy debilitado entonces te entra muy poca carga viral y probablemente si lo coges ni te enteres e incluso hasta te inmunizas vale los casos graves que se están dando aquí en españa son o personas mayores o personas jóvenes pero que recibieron una gran cantidad de carga viral ¿Vale? Entonces, por eso os insisto tanto que ir a dos metros de otra persona. Aparte de todo lo que os dicen, de lavar las manos, etcétera Pues si quieres añadir algo, amigo, más, y si no, doy paso a otros prislines. a Marianela, te va a tocar ahora, ¿vale? Ok, bueno, gracias, Luis, y pronto por allá. Vale, pues un abrazo, amigo. Nos veremos pronto. Un abrazo. Marianela, te toca. Hola, cómo están? Me escuchan? Sí, te escuchamos perfectamente. Hola. ¿Cómo andan todos? Bueno, desde acá, desde Argentina, de Tierra del Fuego, específicamente. Y bueno, contarles un poco cómo cómo se está viviendo acá de Argentina, que estamos en cuarentena total. Pero bueno, yo le había escrito de forma privada a Luis para explicarle un poco acerca de mi iniciativa. Eh, yo soy psicóloga y entonces nos podrías ayudar muchísimo aquí si, si tú quisieras Marianela si te apetece no no ahora mismo te quiero decir pero es cierto es cierto esto que les he dicho ahora al principio que cuando pasan estas situaciones malas digamos es bueno exponerlas públicamente y es bueno tanto para el que los pone como para el resto del grupo que los escucha psicológicamente hablando tú que eres profesional sí, sí. sí. Sí, sí, sí. Bueno, justamente esa es mi idea de comunicarme con ustedes y poder eh, hacer llegar a todo aquel que escuche eh, mi iniciativa de, de poder ayudar en este caso a partir de la terapia online eh, como medio para poder canalizar angustias eh, o incluso para crear espacios virtuales en donde uno puede charlar con un profesional, en este caso soy yo, pero somos muchos los psicólogos en la Argentina en el que estamos teniendo esta iniciativa, eh, yo le había comentado a Luis que estoy ofreciendo espacios gratuitos, eh, de escucha, eh, espacios virtuales por supuesto, en donde se pueden comunicar conmigo y, y poder dialogar acerca de lo que implica estar en un contexto de encierro que por supuesto no es para nada fácil. Porque esto es algo fundamental. Una cosa es elegir quedarte, quedarte en casa. Y otra cosa es que te lo impongan. ¿No? Entonces. Sí, si me ante la... un inciso, Marianela, yo les decía ayer, que como lo hacemos esto todos los días, que esto es como cuando éramos pequeños, que nos mandaban castigados, yo pues qué sé, <risa> tres horas ahí al cuarto oscuro, a donde sea. Lo que pasa es que aquí nos han mandado a todo el planeta y no son Total. tres horas. Nos dicen que son 15 días, pero insisto, creo que va a ser más. más Pero yo si no fuera por los fallecidos, que desde luego eso es un drama y, y, y es terrible, y los enfermos, yo creo que en el fondo nos lo teníamos merecidos como humanidad, ¿eh? porque es que eh, yo creo que hasta nos puede venir bien para reflexionar, sí. para reflexionar yo un poco que... lo que estamos haciendo. Sí, yo creo que más de uno después... Eh... De esta vivencia eh, Se va a replantear acerca de sus modos del vivir ¿no? Se va a replantear acerca de sus prioridades Se va a replantear acerca de su concepción de la vida misma ¿no? eh, En donde muchas cosas van a pasar a un segundo plano Para priorizarse otras Así que esto yo lo veo como un aprendizaje sumamente colectivo pero, pero colectivo total, yo cuando a lo mejor estoy y digo, joder, qué rollo, me gustaría salir, pero luego me acuerdo que está todo el planeta igual, pues digo, bueno, vale, no sé si eso psicológicamente Marianela tiene alguna yo, interpretación. Si me, dejáis, si me dejáis intervenir, sí, sí, interviene, intervenga. El que quiera sí. intervenir puede entrar directamente, por cierto, Nicis ahora interviene. Le quiero dar las gracias al super chat, John, y los que estáis viendo esto en YouTube, por favor, por favor. Tanto si estáis sí. ahora en vivo como lo veis luego, ponerle un like, por fin. Un like si os está gustando, ¿vale? Y el que Quiero lo vea luego, extensión. que se suscriba. Diga, mm. díganos, don Alberto, y el que quiere intervenir puede sí, activar yo su quería micrófono. Simplemente dejaros ahí en el aire una, una cuestión, ¿no? Eh, estamos eh, ahora mismo, pues, escuchando de todos nuestros eh, ciudadanos, vecinos y demás, de esta se sale, de esta. Ánimo que se sale, que se sale. Ya, ya, ya sí, ya lo sabemos que se sale. Lo que pasa es que se sale de una cosa pero para meternos en dónde esto es lo que debemos de pensar eso lo tenemos claro. que dejar para pa los próximos vídeos porque va a ser serio la cosa luego dónde nos metemos ¿Dónde y entonces metemos? para los próximos vídeos sí que es cierto que la cuestión ahí la dejamos en el aire se sale de una situación evidentemente negativa pero debemos pensar que nosotros lo que son los ciudadanos debemos tomar digamos eh, digamos la dirección de nuestro propio de nuestro propio destino y no debemos de confiar tanto en la clase política porque ella sola no puede y a todas las luces es evidente ¿Cómo se está gestionando la crisis está en, en España? ¿no? La clase política es deleznable, eh, son, digamos, unos políticos, primero que no tienen oratoria, eso vaya por delante, no tienen oratoria, he estado viendo esta mañana el telediario y oírles hablar es que, de verdad, sinceramente, deberían de pasar antes por la universidad. Y, seg mm. y segundo, ellos solos no pueden. Entonces nosotros lo que es la sociedad, lo que es la ciudadanía, debemos tomar conciencia de que nosotros somos los que debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Entonces, bueno, pues si queréis en otro vídeo, pues eh, en otro momento, pues hablamos de esto, pero tened en cuenta que se sale una cosa, pero para meterse en otra. Sí, y en esa sí. otra donde tenemos que meternos es ser más humanos. Totalmente. Coincido totalmente. ¿Sí? Gracias. Vendría a ser un poquito la alegoría de la caverna. Nos liberamos de una, decimos ¿Al? terminamos, terminamos con esto, con esta pandemia y nos vamos, somos libres. ¿Y a dónde vamos? ¿Dónde nos metemos? Otra caverna nueva de la cual tendremos que tener las herramientas para poder eh, vivir ahí también, en ese nuevo mundo que se va a gestar. Correcto, Dora. Le voy, le voy a dar paso ahora a Milena. Milena, si nos oyes que has levantado la mano, puedes hablar. Hola Luis. Hola, Hola Luis, ¿cómo estás? Hola. Aquí estamos, Milena. Hola. Mira. A mí es la que no me funciona el Instagram cuando he querido hacer eh, los vivos contigo. Vale, vale, sí, ya sé quién eres. Pues ah, okay, te veo con sí. tapabocas. ¿Dónde estás tú, Milena? En, ¿En qué mi país? trabajo. ¿Pero en qué país? En Las Vegas. En Las, en las Vegas. Vegas, venga. Oye, ¿qué tal? Allí en las... allí me han dicho que vais por trozos, ¿no? Que está... Sí. Allí, ¿En Las Vegas sí. estáis con cuarentena o no? Esto, no tenemos cuarentena todavía, pero sí el gobernador mandó a todo el mundo a sus casas. Eh, primero fue así como sugerencia y el sábado fue como sugerencia, los negocios no esenciales debían cerrar, pero entonces se creó una confusión tremenda y entonces todo el mundo, ¿cuál es mi negocio esencial y cuál es no esencial? Pues uno más o menos intuye que esencial es lo que le da. Que, le, que la otra persona necesita no Como, correcto correcto que bueno, yo... todo caso la gente no hizo caso y le tocó a él hacer la orden ejecutiva y quien no sea esencial y no cierre pues le va a quitar su licencia de funcionamiento no sé si afortunada o desafortunadamente mi trabajo es esencial entonces eh, pues me toca venir a trabajar pero estoy aquí en el en vivo con ustedes y realmente ha sido muy lenta la venta hoy. Yo vendo, estoy como en una tienda, como si fuera un market, pero pequeño. ¿Sí? Y pues vendo de todo, de todo lo que se te ocurra, incluida la comida. Y eso me hace esencial. Entonces, pues estaba muy reacia venir a trabajar por el tema pues, de mi familia, todo el mundo que cuídese, que aíslese, muchos conocidos en España, aíslese. Pero, pues, ¿qué hago? ¿Es eso o pierdo el trabajo? Claro, claro. Poder renunciar. Entonces, lo que hice fue hoy que me reincorporé a mi trabajo, fue como hacerle unos requerimientos a mi jefe. Ok, yo no quiero perder mi trabajo, voy a trabajar, pero solamente te dejo entrar dos personas a la tienda Muy bien. por turnos. Y Muy aparte bien. de eso, bueno, pues con mi seguridad, mis guantes, mis tapabocas, cuando entra. Exacto. Esa, así es como están aquí en España las cajeras de los supermercados, que es esencial también y tienen que estar, están todas con su tapabocas, con su guante y de uno en uno, con un Exactamente. metro... Yo ya no quiero ni que se me arrimen, de verdad que lo logran contagiar a uno en la paranoia. La paranoia, <risa> pero oye, tampoco... Hombre, tú piensa también, no tengan mucha paranoia, lo que os digo tanto de la carga viral, que yo no lo conocía y he hablado con algún doctor y me lo ha explicado muy bien no es lo mismo si uno te tosiese encima que eso sería lo peligroso que si tocas una cosa que ha tocado el otro entonces ahí pues mira podría ser hasta positivo porque te vas a inmunizar lo vas a tener y ni te vas a enterar como el 80% de la población que lo pasará y ni lo notará sabes lo otro que le dije a él es que pues yo trabajo aquí en la tienda 13 horas diarias porque el administro soy la cajera bueno Muchas cosas hago aquí. Y le dije a él, yo temo primero por mi salud y segundo por mi integridad física. Entonces, si te sirve que yo trabaje de 8 a 6 de la tarde, perfecto. Y si no, ay sí, qué pena, manda otro, pero no me voy a quedar hasta las 9 de la noche, como me toca normalmente. Y no, pues yo ya llevo dos años aquí en la tienda, entonces el dueño me dijo, perfecto, cierra a las 6. Deja entrar solo dos personas y ya Genial. entonces Ya me siento más tranquila y pues no pues nada pues la gente está ya muy guardada las vegas es una cosa que yo nunca me imaginé yo adoro esta ciudad eh, soy muy feliz aquí teníamos viaje para españa el 31 de mayo pero pues nada todo está bueno un poquito y... más adelante si, si vamos a salir es, es, es, es cuestión de reorganizarse de reorganizarse entonces eh, eh, reorganizarse reorganizar los planes yo creo que has hecho muy bien y has negociado muy bien y mira y tu jefe o sea enhorabuena enhorabuena Milena sí. escucha y Las Vegas entonces está la vez vacía o, o medio vacía increíble increíble Luis Las Vegas yo me vine a vivir a esta ciudad porque amo la gente las luces me desestresa ver el movimiento y no el la movimiento? actividad y yo vivo muy cerca a mi, de o sea de mi trabajo solamente tengo que atravesarme lo bonito de Las Vegas todo lo que ve el turismo y lo atravieso y ya y eso para mí ya era un desestrés ahorita paso y da miedo da asusto está es, completamente apagado es que es como en las películas verdad Milena es como en las películas pero es real y es en todo el sí. planeta o sea es que es muy fuerte muy fuerte tenemos que tomárnoslo con buen humor con optimismo, sí. que es además para el sistema inmunológico, es positivo. ¿eh? Claro, yo tengo un esposo que es muy jocoso. Él, él, él le busca a ratos el chiste a todos. Los dos somos colombianos y él es de, de donde son los paisas, pues. Y entonces él, él a ratos le encuentra chiste y me dice que esta es, lo tomemos como una invasión zombie. Que exacto, me va a exacto. A los zombies. Yo muero de risa. Estoy porque... con tu esposo. Totalmente de acuerdo. <risa> sin quitarle la realidad. Y pero que... vos hablas muy paisa. Hablas muy paisa. ¿De dónde sos? No, yo ¿De soy, soy de vos? Colombia, pero del sur de Colombia. Lo que pasa es que imagínense. ¿De qué parte del pasto? Del Huila, no. Yo soy del ah. Huila de Huila, ah, qué rico, Peruila. es que todo Colombia me muere molido, algún día vamos a traer a todos estos amigos a Colombia porque es que Colombia es un paraíso, no nos digamos mentiras, hay que <ríe> lo ser que local es que para sí. poder ser universal hay que Toda amar primero lo de uno para sí. poder amar a sí. todo el mundo a mí todo el Eso mundo es, me molesta, bien, mi familia mis amigos, que yo tengo el acento de mi esposo, pero imagínense hablo con él las 24 horas del día, uno acá es muy solitario tiene pocos amigos y con él siempre estoy conectada y hablando, estamos en los mismos trabajos y estamos hablando, pues se me ha pegado el acento de él, pero, <risa> pero muy, bueno. Muy paisa. hola Sí, todo el mundo me dice que yo hablo como paisa, pero yo no soy paisa. Yo soy del Huila. Lucho para que no se me pegara el acento de él, pero ni modo Sí, una cosa, Luis, perdóname que me meta allí. No, no, mete, os bueno, podéis meter ya y ya, luego ya terminamos para que no sea eterno el vídeo, pero el que quiera intervenir puede hacer, activa el micrófono e interviene sin ninguna dificultad. Y, y un, inciso, ¿sí? un inciso rápido que hago. El que vea luego el vídeo en YouTube y si quiera participar, debajo del vídeo está el enlace a Zoom con la, el código de la reunión, que es el mismo siempre, y todos los días a las 21 horas de Madrid lo hacemos. Y os vuelvo a repetir, por favor, un like si os gusta, ¿vale? Tanto si estáis ahora en el chat. Como si lo veis luego. Luego lo del chame lo estudio bien. Dinos, amigo, dinos. Oh, es muy sencillo, es muy hermoso y, y siguiendo con el mismo espíritu de, de nuestra compañera en Argentina, de la canción Imagine de John Leno, es que, eh, bueno, sucede en todos los países. En todos los países tenemos la capital y las regiones. En Colombia tenemos muchas regiones. Y eh, la costa atlántica, la costa pacífica, la ciudad de Pasto que queda en, el, en, el, en, en límites con el Ecuador. En fin, y tenemos muchos acentos, le decimos. Tenemos el acento paisa, tenemos el, aceite, el, aceite, el acento de los barranquilleros, que es diferente al de los cartageneros, los de la preciosa ciudad de Cartagena, los samarios de Santa Marta, la gente de Bogotá, Bucaramanga. Entonces, la gente de Cali. Todos en Colombia disfrutamos de los acentos de nuestros compatriotas. Somos muy felices con eso y nos encanta mucho cómo hablan nuestros hermanos de cada región. Nos, nos reímos mucho y hacemos muchos chistes de eso porque nos fascina. Eh, nos fascina como, como, como hablan la, la, la, las personas en, en todo nuestro país. Nosotros ¿Sí? los países eh, somos los únicos que no tenemos acento. Genial. Sí, no, sí, aquí... No, no, no, no. Eso es... Pero al final no, no, no, no. somos todos la humanidad y ahora estamos todos unidos en lo mismo, de distintos países, de distintas regiones dentro de los países. de eh, Somos uno, somos todos uno. Y... Sí, señor, sí, señor, qué lindo eso. Me encanta. Susana, ¿Cómo, ¿cómo? quiero darle a Susana eh, que cierre el vídeo. Doña Susana de los pueblos, ¿qué nos quieres decir tú que siempre has sido muy optimista? Te dejo que ya cierres el vídeo Pues nada que la canción de Imagine me gusta mucho la voy a escuchar ahora cuando cerremos el vídeo y nada yo lo que pienso personalmente y me gustaría transmitir es pues que es muy importante aunque pinte mal esto pues estar con la mente positiva pensamientos positivos cuando vengan pensamientos negativos a la mente que a todos nos pasan en una situación de esta, pues intentar sustituirlo por un hobby por leer, escuchar música, hablar con un familiar. Ah, hablar con el grupo compartir. de los prilines, viene aquí todos los días a las 9 o en Telegram, desahogarse también, el que no tenga un familiar. Y eso, o leer libros, escuchar música, eh, cocinar, lo que a uno le guste. Eh, no permitir que lo negativo nos inunde, porque como tú bien decías, Luis, el sistema inmune se fortalece cuando la mente está fuerte y uno está positivo. Y si estamos negativos, se debilita y es cuando el bicho puede entrar. Muy importante para combatir el bicho, estar positivo. Así es, o, o que si entra, que entre lo más debilitado posible. Entonces, si uno está bien de ánimo, está fuerte, no le va a dejar pasar tan fácilmente, y los poquitos que no. pasen no nos van a hacer mucho daño. Vale, Luis, puedo dar un humilde sí. consejo. Dilo, dilo, por supuesto. Bueno, eh, otra de las cosas que por ahí suelo recomendar, y específicamente a mis pacientes que estamos hablando eh, de forma continua, es que como ya no tenemos obligaciones, lo que caemos generalmente como grave error es no ponernos horarios para algunas actividades, Últimamente nos estamos saltando eh, y yo me incluyo, ¿no? En las comidas, no respetamos los horarios de las comidas. O marianela hasta... yo yo yo lo respeto, tengo un perro bueno. que me va marcando desde las 7 de la mañana, me tapa, pa, pa, pa. Mira, mira, mira. El bebé. No, pero di, di tu consejo que tú eres la profesional. Eh, he escuchado que eh, pacientes míos eh, se acuestan a las 6 de la mañana. Eh, eso, te, eso es lo peor, ¿verdad? Eso, eso es lo terrible. Hay que tener rutinas, ¿no, Marianela? No pasa nada con el chavalín, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Bueno, no lo enseñes mucho, no me vaya a regañar a YouTube, pero si habla no pasa nada. Es que no, no, es que YouTube no quiere niños. Yo por mí sí, ¿eh? Y los también. Pero que hable no pasa nada. ¿Qué tener? una planificación de los horarios, sí aconsejo también respetar los horarios de las comidas y, y poder armar calendarios visuales de ciertas actividades. ¿Cómo y son los favor... calendarios visuales? ¿Cómo es eso? ¿Cómo, cómo ¿A se... qué me refiero con calendarios visuales? Como por ejemplo, armar un calendario en conjunto, y poner a modo de lista las cosas que se hacen en el día. O ah, como un checklist o una lista de tareas, algo así, ¿no? Un, <risa> o un una, time blocking, que le llaman también, time blocking, ¿no? Los que sabéis inglés. Tal cual, tal cual. Eh, y hasta incluso termina siendo como una actividad eh, en conjunto para realizarla con la familia en sí, o con las personas que estamos en, en conviviendo, digamos, ¿no? pero sí respetar las horas de sueño porque la hora de sueño Ajá. está bien <risa> no, cierto es... también fatiga está bien vale sí no eso yo vamos tú eres la profesional estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice Marianela Marianela me gustaría contar contigo vale que estamos todos los días a las 9 como eres psicóloga vale muchas gracias muchas gracias Marianela no. muchas gracias Oye, Prilines, que nos vemos y al bebé de Marianela también, ¿eh? Muchas gracias. <risa> Escucha, Prilines, que acabamos el vídeo ya, ¿vale? Que mañana volvemos a estaremos todos los días a las 21 horas hora local de Madrid, ¿vale? Para que lo tengáis como dice Marianela en vuestros planning, en vuestros calendarios, ¿vale? Que muchísimas gracias a todos, tanto los que habéis participado ahora en vivo como Muchas los que gracias. habéis estado. Y muchísimas gracias a todos. Y también los que habéis estado en YouTube en el chat y los que lo veis luego, ¿vale? Mañana nos volvemos a ver. Y los enlaces Gracias, los tenéis debajo Hasta de la Hasta mañana a todos. Gracias. Adiós amigos. Mucha suerte. Chao. Hasta chao. mañana. Chao, chao, chao. Qué rico conocerlos. Sí. Sí. Qué rico conocerlos.